Bueno, Joaquín, entonces, eh, ahora tengo para ti dos preguntas eh, ligadas a la, a la bolsa en general, ¿no? Entonces, una eh, ligada al andamiento up and down de la bolsa eh, que crece en algunos días de manera eh, importante y en días siguientes se, se cae de manera importante. Eh, o sea, no se entiende bien eh, cuál es el 30. ¿Eh? Y además, a veces eh, no es conectado el andamiento, el tren de la bolsa con eh, lo que está pasando eh, o sobre el tema de la guerra o sobre el tema de las noticias eh, económicas. Entonces, eh, ¿qué está pasando en el mundo de la bolsa en general? Y en particular, ¿qué está pasando eh, en la bolsa tecnológica, en la bolsa tecnológica, en NASDAQ, por ejemplo, que a veces eh, no acompaña lo que tendría que ser la grande revolución tecnológica, digital, de la cual se ha hablado en estos años muchísimo. Eh, parece que ahora está un poco, un poco parada la inversión en esta dirección. Bueno, yo creo que lo, lo primero es que hay que poner las cosas también en, un poco en, en, en, en su contexto y, y pensar que veníamos de un final del de 2020 después del COVID muy fuerte y un 21 muy muy fuerte donde pues la bolsa lo hizo muy muy bien y el Nasdaq lo hizo extraordinariamente bien. Eh, luego hay que pensar que eh, eh, ahora mismo el partido realmente no se está jugando tanto en la bolsa sino que se está jugando en el mercado de renta fija y de los de los de los bonos ¿no? eh, eh, el año pasado, eh, un inversor que quería invertir en el bono americano o en el bono alemán, pues en el bono alemán en concreto le daba Pero era negativo eh, eh, eh, negativo, ¿no? Repente, pues, ahora ha habido un movimiento muy fuerte de subida de tipos y el bono alemán, que es el activo eh, seguro. Eh, eh, en, en Europa pues ya le da más de un 1,5 y, y en Estados Unidos le da un más de un 3, casi un 3,5 una, una, una, una, una cosa así, ¿no? Entonces, lógicamente, eso tiene un impacto en la valoración también de las, de las, de las, de las bolsas. Hay que tener en cuenta que un inversor en, en renta fija, que en teoría eh, la renta fija es una inversión segura, este año ha perdido pues dependiendo del de bono que tuviera, la duración de ese bono, eh, pues entre un 10 y un 20 y pico por ciento. Eh, eh, eh, si, si, si realmente solo ponemos en contraste con lo que ha pasado en la bolsa, las bolsas han caído menos que muchas de esas inversiones en, en, en, en, renta, en renta fija, ¿no? Eh, y eso es porque las bolsas… Hay, hay como dos componentes, ¿no? Por un lado están los beneficios empresariales. Los beneficios van bien. O sea, de hecho, la inflación para los beneficios empresariales, en términos nominales, no es demasiado mala. Las ventas de las empresas, pues, lógicamente, eh, eh, están aumentando. Y hasta ahora, pues, pues hemos ido conociendo los resultados de, de las empresas y, aunque siempre la fiesta va por barrios, pero si los agregamos todos, eh, los beneficios van, van, van bien. Eh, eh, ¿Qué es lo que sucede? Que, que luego si esos beneficios los descontamos a un tipo mayor, pues eh, las valoraciones pueden salir algo, algo más eh, bajas. Y en concreto, en el Nasdaq, ¿qué, ¿qué pasa con las empresas de tecnología? Las empresas de tecnología, eh, muchos, de sus beneficios eh, realmente no se están produciendo en la actualidad sino que es una expectativa de un beneficio futuro que se va a producir por la implementación de esa eh, tecnología pero claro ese tipo de empresas es mucho más sensible a la hora de que aumentan los tipos de interés en su valoración que una empresa eh, que los beneficios los está obteniendo en la actualidad ya. y que su valoración la explica los beneficios que tiene en la, en la actualidad, ¿no? Entonces, eh, incluso dentro del Nasdaq, pues han sufrido menos, pues las, las Microsoft o las Apple, que esas son empresas que, que, que hoy ya ganan mucho dinero y también el mercado espera que sigan ganando mucho. Pues esas han sufrido, pero han sufrido más aquellas que hoy no tienen beneficios y que es pura expectativa de beneficios futuros. Eh, es un problema más matemático de, de, de a esos beneficios futuros, en vez de descontarlos a prácticamente cero de tipo de interés, los estás descontando al, al, al tres y pico de tipo de interés más la prima de riesgo. Bueno, pues la caída es mayor. Eso no quiere decir que la empresa vaya mal. En la parte del top line que llamamos, la parte de evolución del negocio, a lo mejor eh, las cosas siguen yendo muy bien, la tecnología es estupenda y, y, y la empresa tiene, sigue teniendo mucho recorrido, pero, pero, pero la valoración, pues, pues eh, eh, simplemente por, por el efecto de mayor tipo de interés, pues ha empeorado un, un, un poco. Cuando el mercado eh, también se ceba demasiado en algunas de estas eh, empresas, pues hay que verlo también como una buena oportunidad para entrar. Uno de los problemas que había el año pasado, que había cosas que, que a lo mejor eh, la tecnología eh, estaba muy bien, la empresa era muy disruptiva, etcétera, etcétera, pero el precio que tenías que pagar por ello pues era, era, era absurdo. Bueno, pues ahora pues eh, es también un... un un, un ajuste, digamos, con la realidad que, que, que hay que verlo como una oportunidad, ¿no?